Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a iniciar con el primer ciclo del de, eh, proyecto de grado con la finalidad de determinar la ficha de eh, aprobación del tema. ¿Sí? Esta ficha se va a llenar al inicio del, de realizar el proyecto de grado con los siguientes datos. Apellidos y nombres del de estudiante, la institución educativa donde usted eh, corresponde, y el tema del proyecto que se, que se debe poner en base a las indicaciones del compañero docente asesor. Una vez que hace esto, usted va a hacer una descripción del tema con el, el siguiente contenido. Una breve introducción de lo que se trata en este caso, el, el tema como tal, ¿sí? y también la importancia del por qué realizar este, este eh, o desarrollar este, este tema. Como ustedes ven aquí, mi tema es investigación, análisis y aplicación de la ecuación contable en el estado de situación inicial. Para esto se me he hecho una descripción que dice, se propone en este tema con la finalidad de conocer la realidad económica de las empresas al inicio de sus actividades y a su vez aplicar los conocimientos aprendidos en el módulo de contabilidad general. Para ello es importante realizar un análisis del principio de la ecuación contable conocer la estructura del estado de situación inicial, las variaciones de la ecuación contable, identificando las cuentas contables de los activos corrientes, no corrientes y otros activos, además de identificar los pasivos corrientes o de corto plazo y los pasivos no corrientes o de largo plazo y de esta manera determinar su patrimonio neto o capital, con el fin de conocer la situación financiera de la compañía. También debe ir usted en eh, incluyendo una pregunta de opción múltiple que va a responder al, al tema como tal. Para esto yo he hecho esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la ecuación contable? Y enseguida en usted tiene que poner su respuesta en base al criterio eh, y a la investigación que usted realice. En mi caso es, ¿cuáles son los elementos de la ecuación contable? Activos, pasivos y patrimonio. Seguido de esto va a llenar los datos informativos de la persona quien le está asesorando, que en este caso es el nombre del docente, el teléfono, el correo electrónico, y aquí usted va a poner la fecha que va a aprobar, el día de hoy, 29 de junio del 2021, sí y su firma. Para poner su firma, solamente es cuestión de tomar una foto y copiarle y pegarle ahí, ahí en, la, en la ficha. Entonces, esto es lo que debe realizar al, antes de iniciar con la fase de eh, realización del proyecto. ¿sí? Esta ficha de aprobación no, nos va a permitir guiarnos un poco ¿sí? sobre qué es lo que quiero responder de acuerdo a mi contenido. Muchas gracias.